Hola qué tal queridos amigos, un cordial saludo, este día sábado lo iniciamos en la presencia de Dios, concluyendo esta semana, lo invito para que le vamos a darle gracias a Dios, piense cada uno en aquella bendición, aquello que ha sido grato a su vida, tal vez también hayan habido dificultades, con ellas hemos aprendido, con ellas el Señor nos ha fortalecido, vamos a decirle a Dios gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy sábado vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían lardos fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo siquiera para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias, ensanchan las franjas del manto. Le gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en la sinagoga. Que les hagan reverencia en la calle, que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro porque uno solo es vuestro maestro. Todos sois hermanos. Y no... Llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es el Padre, el del cielo. No se dejen llamar jefes, porque uno solo es vuestro jefe, Cristo el Señor. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, el Señor cierra esta semana con estas grandes lecciones. La lección a, a ser humilde, a ser sencillo. No se trata aquí de escalar... De lograr grandes puestos, honores ¿no? se trata de hacer la voluntad de Dios, de que lo que digamos, lo que enseñemos, lo estemos viviendo, tal vez tengamos nuestras debilidades y nuestras luchas pero que estemos con un corazón humilde sencillo, honesto, intentando poner en práctica lo que el Señor nos dice y lo que nosotros predicamos que como María Santísima nos dispongamos a hacer la voluntad de Dios, Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres